tiene una pistola en la mano y que le dijeron que la soldados y que tú tienes la de y no eso es mentira yo tengo como 19 por lo hay pues, droga yo, yo siempre trabajo en droga yo no trabajo en, en robadera mira la mano ¿Cómo tú crees que una gente va a robar sin mucho llégale yo no tengo ni media ficha en robo pero ellos lo saben ya. ellos saben que me han amarrado como 20 veces con el pajón en el que en antonio no robo, no hay ficha, no hay delito sí. pues droga, yo creo que vendo droga yo no robo Pero, ¿no? ellos abusan conmigo porque yo le, antes de darme el pepazo yo le dije a ellos que no me de que yo ellos están claros con quién yo trabajo tú me entiendes abusan, ¿Sabes? me vienen con una pistola de mano tú sabes, de noche a la como a las 8 Querían matarme, matar y me era y me empanté y salieron todos los vecinos tú me entiendes Porque cuando salen todos los vecinos es que yo no soy más bueno es que no en el barrio no.